Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro espacio organizado por la plataforma Boroló. Para quienes no la conocen, es un espacio de discusión que busca eh, analizar cómo funciona la protesta social y desestigmatizarla, poder entender por qué la gente sale a las calles como un derecho. Y eh, en esta semana, terrible semana, en donde hemos visto continuos y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los protestantes, eh, con unas cifras terribles que no quisiera retomar ahora. Para eso los invito a que revivan el live que hizo ayer Santiago Rivas con invitados también muy interesantes. Eh, hoy queremos hablar no solamente de lo que pasa en las calles con los ciudadanos, sino también de lo que pasa en el cubrimiento de esto y el papel fundamental que cubre la prensa en estos espacios. Yo soy Sara Trejos, soy productora de podcast eh, hago un podcast que se llama Presunto Podcast, aprovecho el espacio para invitarlos a que escuchen los análisis de medios que hemos hecho allí Y hoy tenemos eh, tres, eh, cuatro invitados que nos van a ayudar a entender un poco qué está pasando con la violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la protesta e incluso pues, al derecho a la vida eh, Quiero saludar entonces a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP Hola Jonathan, gracias por venir Hola, Sara, muchas gracias a ti y a esta iniciativa para poner y hablar de estos temas. Eh, también está Goldie Levy, quien es periodista, eh, productora y podcaster del Medio 070, eh, y también pues, estudió periodismo en la Universidad de Los Andes. Hola, hola, gracias por estar aquí todos. También, eh, está también María Juliana Soto, que es comunicadora y miembro del colectivo Novis Radio de Cali, eh, muchas gracias por asistir hoy, María Juliana. Hola, muchas gracias, Sara, y un saludo para todas las personas ah, que nos están viendo. Yo no sé si te escuché bien. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, un eh, saludo entonces, gracias. <risa> gracias. Y eh, Cristian Guzmán, que es activista de La Directa, para que la busquen, es un colectivo... Eh, de comunicación alternativa y popular, que me parece también una forma muy interesante de ver los medios, no solo es de los medios tradicionales, sino también de los que vienen de colectivos y eh, son alternativos. Hola Cristiana bienvenido al espacio. Vale, muchísimas gracias, un gran abrazo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, los invito a que nos dejen comentarios también, si tienen preguntas, eh, hoy específicamente nos vamos a centrar en la prensa, la libertad de expresión y lo que está pasando en este espacio. Entonces, antes de hacer como una lista de cuáles son todas las violaciones a las que, de, que hemos vivido durante este tiempo, yo quisiera irles preguntando, una por una, cómo vamos viendo como este diferente eh, panorama para que la gente pueda entender cómo se diferencia cada una y por qué es importante. Entonces, antes de pensar en eh, las cifras como más grandes, eh, quisiera preguntarle a Jonathan, ¿cuál es el balance inicial de esta conversación? Desde la Flip, ¿ustedes cómo vieron eso? Y luego empezamos a ver cómo cada una, cómo se ha vivido de maneras específicas. Pues, Sara, yo creo que, a ver, no sé, siento la necesidad también como de empezar por lo básico, ¿no? Y lo básico es que el periodismo y una prensa libre es un valor democrático, ¿sí? Y sobre eso debe entenderse también su especial protección y sobre todo la especial importancia que tiene en momentos como el que estamos pasando, en el que se deben cubrir las manifestaciones sociales. Y digo esto, y digo que es básico porque por momentos y un poco por el desquicio y la, la, la, los momentos tan antagónicos y las posiciones tan antagónicas en las que se, se está, pues muchas veces se piensa que la prensa es el enemigo. Y que sí. la prensa y, y la información que están publicando hace parte de, o, o le es funcional a un sector de avivar eh, más miedos y de incentivar a que haya más manifestaciones. Y, entonces, por eso quiero empezar por ese punto, porque es fundamental. Y esto lo deberían entender todos los partidos, todos los partidos políticos, todas las instituciones, eh, toda la ciudadanía. ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante hacer pie en eso y que a veces se nos se nos escapa porque lo damos por sentado, pero no lo debemos dar por sentado porque estamos viendo muchas reacciones negativas y muchas reacciones que señalan y que están cuestionando constantemente el trabajo de, de, de los medios de comunicación y de la prensa. En el momento que empecemos a decir que está bien que eh, restringamos a un medio de comunicación o en el momento que empecemos a decir que restringamos a determinado sector de la prensa que eso está bien, pues ahí estamos limitando completamente el, el, la libertad de expresión y ahí estamos empezando en un, en un paradigma diferente que deja de ser libre y que deja de ser democrático y plural. Sí. Toca convivir con lo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que en estos días eh, he recomendado ya muchas veces un artículo que salió hace poco en España que se llama, para defender la libertad de expresión, toca convivir con la basura, ¿sí? Y eso hace parte también de lo que es importante que digamos, como que todos podamos tener eh, como, como, una, como un pilar o como una idea general de por qué es tan importante que defendamos esto. Entonces, ahí, y, y lo conecto entonces con, con la situación en la que estamos, la situación con la que estamos es, es, un, es una situación sin precedentes, no hay un eh, número altísimo de agresiones, nosotros día a día estamos actualizando los casos que documentamos, es decir, los casos... Que, eh, pues hablamos con el periodista afectado, con la periodista, que hacemos un proceso de documentación, que recibimos las evidencias, los soportes y tenemos que 110 periodistas han sido agredidos en, en esta semana y, y dos días que llevamos desde el paro. Es un número sin precedentes en, en otras manifestaciones para que tengamos un, eh, un comparativo en el 2019 durante todo el mes de manifestaciones que hubo, pues la cifra fue menor no a la que ya estamos en este momento en tan solo una semana. Anoche hubo un caso gravísimo eh, en, eh, de unos chicos que estaban grabando y que llega la policía y les dispara primero, no sé si eh, han podido ver los videos, pero pues están, eh, y les dispara a pesar de que ellos están gritando prensa, prensa, prensa. Entonces estamos en una situación en la que no solamente hay un caso disparado de, de casos, sino que todo esto está generando, pues lleva a ver dos, dos puntos que yo creo que son estructurales. El primero es que la policía no está siguiendo los protocolos que debe seguir para respetar el trabajo de los periodistas y que en términos generales esto lo que termina mandando es eh, un mensaje inequívoco de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales y lo que termina es mandando un mensaje de intimidación y de miedo en, en los reporteros y las reporteras. Sí, quisiera empezar eh, con esos primeros ataques de estigmatización en contra de lo que no nos gusta. Empecemos a descartar ese. Ataques a la infraestructura. Eh, RCN ya había vivido antes ataques a sus, a, sus, eh, pues a sus espacios de trabajo y lo mismo con Semana. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Ustedes qué opinan de cuando ese ataque llega a esas instalaciones sobre esto que nos parece que son organizaciones que están realmente alimentando otros discursos que no nos interesan. ¿Cómo ven eso también desde, desde la audiencia? Porque siento que hay un debate interesante sobre a quienes protegemos y a quienes atacamos. Goldi. Bueno, pues yo creo que ahí entra un poco las... Pues depende de, yo creo que las audiencias, los círculos en los que se mueven, porque si sí hemos visto muchos ataques por parte de los grupos en los que yo estoy de WhatsApp, donde yo creo que ahí es donde ahora en la virtualidad en la que estamos podemos ver que hay gente insultando a estos medios por las cosas que están diciendo, justificando esos ataques estructurales, diciendo que está bien, que deberían ser silenciados y yo creo que de entrada eso es preocupante porque Tal vez para ese grupo de audiencia escuchar algo con lo que ellos no están de acuerdo justifica esa censura. Y yo okay. creo que ahí de entrada estamos como en, en un terreno peligroso. Eh, entonces yo creo que eso es algo a lo que tenemos que estar alertas, sobre todo porque pues yo sí creo que eh, está en juego un poco la democracia en el sentido de que cuando empezamos desde la audiencia incluso, y sin decir la parte estructural y pues de, del Estado, del poder a, a cuestionar es, esos comportamientos de los medios. Entonces estamos un poco tratando de silenciar eso y agregado a que pues ahora tanta gente recibe información a través de redes sociales, en, lee lo que quiere leer, escucha lo que quiere escuchar. Entonces yo creo que pues ahí nos lleva como una polarización, una segmentación que no nos ayuda a, pues a que estemos informados de manera global, entonces sí, yo creo que pues, todo esto es un terreno bastante peligroso Sí, que es algo que me evaluamos mucho cuando alguien se alegra porque despiden a muchos periodistas de medios tradicionales como que no es del mismo tipo de ataque pero también demuestra como una falta de conexión con al menos ciertos medios muy grandes que pues hemos visto que hay cubrimientos que no son justos con lo que ocurre en las calles eh, Cristian eh, bueno, digamos, nuestra posición sobre ese tema, eh, somos muy claros, nosotros no consideramos que este tipo de acciones eh, nutran el debate alrededor de lo que se está informando en el país, de, del debate en términos de información, en términos de comunicación, pero tenemos una postura muy clara alrededor de los medios masivos en, en Colombia y sobre todo de la Casa de RCN, lo digo por experiencias como medio alternativo de comunicación que somos y también como hice parte del movimiento estudiantil. Existe una rabia demasiado profunda contra estos medios de comunicación. Si es justificado o no, sería muy difícil decirlo, porque sería una ponderación que de pronto excede el rango pues, de este espacio. Pero lo más complicado que tienen estos medios, y ahí considero que esas casas editoriales también se ponen en riesgo, es que no aceptan que tienen una línea editorial, y una, line, una línea editorial que lastima la sensibilidad de las personas. O sea, lo pongo de una manera demasiado sencilla. Si tú acabas de encontrar la noticia de que un joven acaba de ser asesinado, digamos, en la capital del país, y ves que RCN se enfoca en que han dañado unos vidrios o que han roto algunas estaciones de Transmilenio, pues dime qué tipo de humanidad puede ser nuestra sociedad en que pondera más un vidrio pues, que la vida de un ser humano. Con bueno, esto no estoy diciendo que dañar la infraestructura de los medios de transporte pues es algo que no es un problema. Claramente es un problema, pero cuando tú... Dices que informas esto y no informas lo otro, pues generas y lastimas a un montón de personas que de alguna manera se conectan con esa realidad. Se conecta con el hecho de que puede ser su hijo el que ha, el que ha muerto. Entonces creo que estas casas editoriales eh, deberían ser justas en informar que tienen una, que tienen una línea editorial. ¿sí? Nosotros como medio alternativo lo aceptamos. o sea Nosotros apoyamos a los medios sociales, apoyamos a las organizaciones estudiantiles, utilizamos el sarcasmo, utilizamos un amplio marco del, del, del lenguaje satírico para poder expresar y dar nuestra opinión, porque somos una comunicación participativa. Entonces, nos parece importante que la, jefe, la gente sepa que tenemos una línea editorial, de que entiendan que pues, tenemos una postura de vida, que respaldamos la, comunica, la comunicación desde ese lugar, y pues, que no vamos a jugar a la neutralidad. Entonces, claramente, lo digo porque he estado en programas, por ejemplo, con Vicky Ávila, para no ensañarnos con RCN, en que Vicky en vez de dialogar sobre el hecho el 14 de diciembre del 2019 de lo que le estaba pasando a Esteban Mosquera, que había perdido su ojo en ese momento, literalmente interrumpió, la interrumpió ese diálogo con el papá de él para decir que pues, los estudiantes estábamos negociando con el presidente hablando de una primicia. Eso a la gente le lastima. Entonces es, es tratar de, de, de entender que hay una sensibilidad, de que tenemos una responsabilidad y que la gente tiene el derecho a ser informado, que eso es un derecho constitucional, entonces me parece muy importante que estas grandes casas editoriales digan, miren, mi editorial es esta, yo creo en esto, yo defiendo a Álvaro Uribe Vélez yo prefiero hablar de, pues, de su finquita y venir acá a tomar una entrevista en su finca que ir a hablar con un líder social pues, por allá en el Cauca, y eso no está mal, porque hay una porción de Colombia que cree en esa línea editorial, entonces no está mal que ellos la digan, lo que está mal es que digan que son neutrales, porque eso crea una rabia y lamentamos mucho, y creo que con esto cierro, lamentamos mucho que haya personas que crean que la violencia es una herramienta política, o sea, lo lamentamos de manera profunda, y no nos parece adecuado que la usen contra ningún medio de comunicación, nadie merece que lo violenten, y mucho menos en su infraestructura, o a sus personas también. Sí, María Juliana, yo quería preguntarte cómo viste, por ejemplo, el, no sé, el ataque a periodistas en Cali. Eh, y, y cómo esto también afecta a otro, otro nivel de censura que quisiera que comentáramos, que es el de autocensura, porque cuando estás viendo esta violencia tan alta en las calles, no sé si la FLIP lo ha evaluado también, porque deben ser datos mucho más difíciles de conseguir. ¿Cómo eh, los, pues los medios y las organizaciones pueden lidiar también con esto? Pues yo, yo quería como... Aclarar también que desde la orilla de Nois Radio, pues ante todo en esta crisis de, desde el 28 de abril, eh, hemos tenido que ser un poco más que periodistas, hemos tenido que ser eh, mensajeros, logística, gente que va de un lado para el otro llevando mercado, llevando... Eh, alcohol, gasa o sea, ha desbordado la labor periodística y admiro mucho a los, a los compañeros y compañeras periodistas que se han quedado únicamente allí como cubriendo lo que está pasando porque a nosotros como colectivo de comunicación alternativa nos ha desbordado la situación estamos dando talleres de seguridad digital mientras otros van a hacer estas diligencias de entrega de mercados y, y eso creo que también pues marcar todo lo que yo pueda compartir con ustedes hoy porque, porque no tengo tampoco todo, todo el mapa de, de lo que está pasando eh, en la ciudad porque es, es demasiado, es demasiado. Yo quisiera contarles que en este momento hay una gente jugando baloncesto al lado de mi casa pero que esta mañana yo estuve en, en, en uno de los puntos de resistencia donde están bloqueados y parecen absolutamente dos ciudades distintas, ¿no? parecen dos países distintos. Y eso también hace que, que cuando pensemos en, en, en lo que está pasando con los medios, pues creo que es una labor muy compleja tratar de, de contar y, de, y de, de compartir lo que está pasando en una ciudad como Cali, en donde estamos viendo unas, unas realidades paralelas muy particulares, ¿no? como, como uh -huh. para, para, para iniciar eso. Yo, yo creo que el tema de... De los, de los ataques a, la, a los periodistas y a los comunicadores ciudadanos que, que cada vez son más, ¿no? que cada vez más, más personas deciden utilizar sus redes sociales personales para cubrir lo que está pasando y en esa medida ejercen su derecho a la libertad de expresión y ejercen su derecho legítimo a informar eh, en medio de, de una crisis como esta y esas personas que no, no son necesariamente periodistas pues también están siendo atacadas. ¿no? Y en el, caso, en el caso nuestro, que somos un colectivo eh, pequeño, pues tenemos una red de amigas y de amigos y de, de, de, de, de, digamos de periodistas ciudadanos que, que están en puntos distintos y que nos van mandando información. Y nosotros en esa, en esa red sufrimos un ataque eh, pues que yo consideraría directo a la, a la libertad de expresión y fue el caso de, de una de las colegas que estaba mandando información a través de audios desde un punto de la, de la, de la movilización fue detenida de forma arbitraria eh, detenida y además amenazada por, por la fuerza pública de que la iban a violar y no sé qué más atrocidades y cuando le entregan su celular se lo entregan desbloqueado, ¿no? entonces esos, ese tipo de detalles yo creo que son los que nosotros tenemos que empezar a a atar, ¿no? Atar. ¿Qué es lo que está pasando cuando la gente que está haciendo comunicación? Porque ese es nuestro derecho, porque en Colombia no hay que tener ningún, ningún otro papel para ser un comunicador, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Uh -huh. Entonces, cualquier persona puede ser, eh, pues, está, puede ser, es un ciudadano que es, o una ciudadana que está ejerciendo ese derecho. Entonces, sí. pues, nosotros hemos visto con, con mucha preocupación, sobre todo, ese tema de la gente que... Que está queriendo ayudar a los medios alternativos, que está queriendo compartir información con nosotros y está muy desprotegida porque ni siquiera se reconoce como periodista con, con un cierto... Eh, algo de, de algo más ¿no? como una protección que es lo que nos da a nosotros como esta idea de la libertad de prensa, pero cuando yo no me reconozco como periodista pues quedo más desprotegido y mis derechos son más vulnerables aún entonces eso es lo que nosotros hemos visto también de estos ataques eh, como medio de comunicación alternativa que se nutre de lo que nos manda la gente, de lo que nos quiere compartir y de lo que nosotros logramos canalizar en nuestras redes y en nuestra, en nuestra radio por internet claro y además pienso por ejemplo en el, el caso que estaba mencionando jonathan de lo que pasa de lo que vivieron estos jóvenes periodistas en cundinamarca que recibieron además pues como ataques de perdigones o sea les dispararon eh, y que ellos hablan de prensa a prensa y cuando tú los ves pues es una radio comunitaria pequeña es una radio que transmite en facebook o sea también es como estas personas que se dan cuenta que también no sé cómo si ustedes la han evaluado en la flip jonathan como de ¿Cómo debe hacer ese protocolo para salir a la calle? Eh, también para estos colectivos que hasta ahora están entendiendo cómo funcionan, por ejemplo, los protocolos de seguridad para, para estar en las protestas, los cascos eh, y otros tipos como de manuales y de seguimiento que, que eso puede pasar, porque sí siento que ahí hay un tema muy nuevo para muchos ciudadanos que están en, dándose cuenta del poder de la comunicación. No solo es de transmitir live, sino es de dar contexto, desde aportar fuentes, desde entrevistar, de transmitir. No sé cómo lo han visto ustedes también. Yo creo que ese es un, un tema muy importante porque es muy... Y, y, y lo estaban mencionando y me parece que es clave. O sea, no aquí no hay... Eh, credenciales o no hay una institución la que... La tarjeta diga, profesional de... de la periodo. tarjeta profesional de 1960 eh, que <ríe> diga quién, quién quién sí es periodista y quién no, ¿no? Y creo que esa es una idea anclada a, a, al pasado y que pues deja de desconocer, por supuesto, en el momento en el que estamos y todas las herramientas que hay. Y es fundamental todo este periodismo ciudadano cuando es periodismo ciudadano, pero cuando es periodismo nuevo también con nuevos formatos, con nuevas eh, formas de contar también lo que está sucediendo y que estamos viendo que es en gran parte, eh, que son responsables en buena parte de que tengamos más y mejor información. O sea, yo creo que sin tanta, eh, tantos medios, no que pues eh, obviamente yo siempre creo que faltan más y en, sí. en, en otros lugares, pero, pero que creo que igual hay una eh, una erupción de, de medios que es sumamente positivo, eh, además unos medios que están pues eh, constantemente haciendo un trabajo, ¿no? no es solamente como un momento sino son, son también plataformas que están explicando y que están contextualizando y eso tiene eh, nervioso a mucha gente, sobre todo pues a la fuerza pública y que no saben también cómo, cómo lidiar con con que todo el mundo tenga una cámara y, es, eh, y ese es un mensaje constante que hay que enviar y es que la cámara también le sirve a la policía, también le sirve a las autoridades para que, porque eso finalmente lo que hace es volver transparente cómo son los procesos y cómo son las actuaciones y el comportamiento de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero pues hay mucho nerviosismo frente a esto, hay una prevención muy grande por parte de, de muchos integrantes de la policía, de muchos integrantes de las distintas fuerzas públicas, eh, volviendo al caso que estábamos mencionando, eh, después de que le disparan a, a los reporteros y de dejarlos heridos, lo, el policía le dice, es que ustedes solamente vienen aquí a hacer amarillismo y los dejan tirados y heridos, ¿no? En el fondo, pues eh, muestra también que hay eh, pues una desconexión completamente... De, del papel de la fuerza pública, del papel de la prensa eh, y que no hay pues ni siquiera como, como en ese momento de, el deber de auxilio, eh, no, por el contrario le recrimina y le reproche y es que ustedes están haciendo acá amarillismo. Entonces, eh, y eso es algo que están enfrentando mucho más los medios independientes, estos nuevos medios o los periodistas ciudadanos, eh, por, porque tiene una resistencia eh, y, y una incomodidad por parte de, de las autoridades. Y lo otro sí. es que sí creo que es importante, eh, ahí Sara con lo que estabas preguntando, y es que sean también esta nueva generación de periodismo que se acerque también a conocer mejor qué medidas se deben tomar para prevenir precisamente estos riesgos, que yo sí creo que ahí tenemos un camino importante y pues aquí que hay varios representantes de, de estos medios eh, nuevos, pues creo que es, es clave que, que se hagan también esos talleres, que se hagan esas capacitaciones, porque efectivamente pues minimizar estos riesgos es lo que creo que a todos nos interesa y que igual se puede hacer un cubrimiento y un cubrimiento completo, eh, pero siempre y cuando se tengan pues, unas recomendaciones eh, claras para, para llevar sobre todo a campo y, y en estos casos, porque pues, estas situaciones son situaciones que pueden terminar en, en, en, en unos escenarios pues, terribles. Sí, no sé, Cristian, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo ha sido como esa protección del equipo? Y también, ¿cómo manejan cuando tienen una denuncia? como ¿Cuál es ese canal con el cual ustedes manejan ese proceso? Bueno, eh, vale aclarar que eh, hemos dejado las denuncias que tienen que ver con nuestro equipo con la FLIP. O sea, ahí ya hemos dejado las denuncias que nosotros tenemos. Nos hemos comunicado con ellos y con ellas. El ejercicio que Jonathan nos comentó ahorita es tal cual. Han hecho el registro, han sistematizado lo que nos ha pasado. Para ser muy concretos, el, el 28 de abril salimos a hacer el cubrimiento en Bogotá. Yo estoy acá hablando con ustedes y por suerte no tengo una herida en mi ojo izquierdo, porque ahí fue donde hicimos la denuncia, un agente del SMAT disparó a mi rostro, eh, específicamente a mi ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos como medio alternativo es tratar de hacer registro de las violaciones de derechos humanos del escuadrón móvil antidisturbios, pero para hacer eso, toca estar en la primera línea, ¿cierto? O sea, eso es una situación bastante riesgosa. Eh, por suerte yo tengo algunos equipos, en este caso la, el único equipo que no tenía en ese momento eran las gafas anti-impacto y ahí fue, digamos, como la situación concreta en que un oficial del SMAT se ocultó en una esquina eh, y voltea y ve en la esquina en la que yo estoy grabando con el celular y apunta, por la suerte, digamos, por suerte, el proyectil impacta en una pared donde yo me estaba recubriendo. Y el proyectil, que era un, una lacrimógena de estas que se parte en tres partes, o sea, que explotan tres partes, choca contra la pared y por suerte solamente golpea en lo que es mi brazo, mi hombro y mi rodilla, ¿cierto? O sea, golpea esa parte y logro ocultar el rostro. Eso quedó grabado en vivo y en directo y pues la flip ya recogió, digamos, esa, esa situación crítica, ¿cierto? O sea, literalmente nosotros habíamos grabado ya el disparo a un joven de me menor de edad ahí en Bogotá, al lado del planetario que habían golpeado en su pómulo izquierdo, si no estoy mal, y habíamos hecho registro sobre ese tema y que fue pues, un agente del escuadrón móvil antidisturbios y registramos que había un escuadrón del ESMAD detrás de ese escuadrón que no tenía ningún distintivo con los códigos que ellos deben tener. O sea, había un escuadrón al frente que era el que le estaba, estaba atacando a la gente y un escuadrón en la parte de atrás que no tenía los distintivos. Intentamos grabar eso, pero pues ya era demasiado cercano con la situación. Yo he tenido que tirarme innumerables veces al piso, literalmente, para no recibir disparos. Casi la misma situación que os estaba comentando ahorita, eh, de que levantamos las manos diciendo que éramos prensa, nosotros tenemos los carnets, ya tenemos los chalecos, tenemos todo el tema. Eso pasó acá en Medellín. También ya pasamos esa denuncia ante la FLIP. Y estábamos protegiendo un puesto de salud en el parque de los deseos. Estábamos haciendo un cordón humano con la gente de atención prehospitalaria para que no le dispararan a los heridos, que habían heridos en ese momento, pasa un escuadrón de matrimonio, que es eh, eh, equipo del SMAT sobre las motos de la policía normal, y disparan directamente, y pues, sinceramente yo no confío, o sea a, así sea prensa, yo levanto las manos, pero ya apenas veo una situación en el caso de que pueda evitarlo, literalmente salí corriendo en el envío, me oculté detrás de un, de un marco que hay en, en el planetario, y los proyectiles golpearon ahí, y mis compañeros tuvieron que tirarse al piso, y quedó grabado ahí en vivo cómo lastimaron a una persona de APH, ¿cierto? El Escuadrón Móvil Antidisturbios uh -huh. acá en Medellín. ¿Cómo la hemos vivido? Hemos tenido mucha suerte. Se los digo así, o sea, no, no, no lo puedo decir de otra manera. Tenemos todo lo que se, se supone que debe ser. Nosotros fuimos y nos presentamos ante el, el comandante del Escuadrón que estaba ahí en frente a la Casa de la Justicia en el, en el Parque de los Deseos. Le informamos dónde estaba el puesto de salud. Nos presentamos, dijimos que éramos prensa, teníamos los cascos, teníamos los chalecos, teníamos todo. Y en un momento pasó el SMAT, alguien dio la orden y dispararon puestos de salud y nos tocó tirarnos al piso. Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos tenido en campo y en terreno. Hemos hecho todo el esfuerzo para tener a cinco equipos en, en todas las ciudades del país y el nivel de amenazas que han recibido es impresionante. O sea, un compañero nuestro tuvo que ver la imagen terrible de Florida Blanca de esos jóvenes asesinados ahí a sangre fría y pues digamos la experiencia ha sido terrorífica, o sea, lo podemos decir de la manera más clara, la experiencia ha sido en las calles terrorífica, y ni siquiera hablemos de Cali, porque si hablamos de Cali, de pronto hasta nos censuran el video, porque esa es otra cosa, con esto cierro. Hoy bajaron los videos que teníamos en los que, ya, en los que se, estaba el registro de lo que hizo el pueblo Misak en Bogotá, Instagram lo eliminó de nuestras redes sociales y nos bajó el 80% de la interacción en Instagram, todas nuestras historias. Adicional a eso, han eliminado publicaciones nuestras, adicional a eso, no sé qué está pasando con Instagram, pero los envíos están cayendo algunos, otros pueden salir, otros no. A veces son temas de... Es una cosa supremamente confusa. No sé si vieron lo que le pasó a la gente de Silla Vacía, que se quedaron sin audio en la mitad del envío y después intentó volver a entrar la compañera y nunca pudo volver a recuperar el audio. La situación sí. estaba bastante, bastante complicada. Antes de, de pasar con Goldie y la experiencia de 070, que también se había vivido casos de agresión directa el 9 de septiembre, recuerdo bien cuando estaban haciendo el cubrimiento de la masacre en Bogotá, eh, me parece interesante llamar la atención, para quienes están escuchando, que también uno de esos ataques con los que tienen que lidiar los periodistas, es algo que mencionó Cristian, es la salud mental, porque estos son hechos muy fuertes y también hay que ver esto cómo eh, se trata en las salas y cómo podemos también mitigar que esto no, pues no afecte tan radicalmente la salud de los periodistas. Eh, Goldi. Sí, totalmente. Bueno, el tema de salud mental yo creo que es algo que deberíamos abarcar en algún momento y que yo creo que no se nos ha dado la preparación eh, como periodistas para enfrentar esto porque no, pues yo creo que nadie, que, na, ninguno de nosotros que está saliendo, ya sea con el carnet de prensa, con la identificación, nos estábamos esperando ese nivel de hostilidad. Eh, quería aclarar una cosa porque yo me acabo de enterar que el fundador de Instagram, si no estoy mal, eh, publicó hace poquito en Twitter un hilo diciendo que todas las fallas y los bajos del, en las historias y todo lo que hemos visto ha pasado a nivel global, yo pues vi muchísima rabia justificada ante esto que podemos considerar censura, pero aparentemente Instagram está diciendo que fue algo a nivel global y que ya había pasado en otras ocasiones, entonces pues esos, y en teoría están diciendo que no fue por el contenido en particular, sino que fue como un error ahí técnico. Entonces, pues eso como pues para que lo sepamos todos. Igual no deja de ser preocupante porque Instagram se ha vuelto una de esas plataformas en las que, en las que estamos comunicando, en las que los ciudadanos están comunicando y en las que, sobre todo en particular en 070, donde tenemos más visibilidad y donde estamos diciendo dónde está pasando las movilizaciones, donde hay hechos de violencia, entonces no deja de ser preocupante que haya ahí censura y en el caso nuestra experiencia con 070 en este paro en particular pues nos hizo dar como un paso hacia atrás porque no teníamos el equipo, o sea, pasamos de ser un medio que casi nadie conocía en el paro nacional pasado a el cubrimiento que estamos haciendo ahora y en esta semana hemos tenido que correr a sacar cascos, a sacar chaquetas, a sacar cosas que realmente nos identifiquen porque no fue en este paro, pero durante el 8M, que también hubo mucha hostilidad, tuvimos esta situación en la que estábamos con los carnets de prensa, pero a una de mis compañeras eh, nos mojamos y se le cayó el carnet y es, pues nos tuvimos que devolver porque o sea, no podíamos estar ahí exponiéndonos sin que estuviéramos identificadas y en realidad ha sido pues una experiencia muy fuerte porque en, desde el medio siempre tenemos esta posición de ante todo la vida, ante todo cuidarnos, entonces siempre recibimos esta orden de si las cosas se ponen muy feas, váyanse, que obviamente va contra la, la intuición de un periodista porque uno quiere estar ahí, uno quiere estar informando y pues dando, dando la cara ante, ante estos hechos, pero la realidad se ha vuelto tan hostil y el, pro, el la propia ONG Temblores ha tenido que decir que es una ONG que defiende la protesta social, ha tenido que advertir en sus redes sociales, en la noche, váyanse a la casa porque no hay garantías para la vida. Y yo creo que si viene de una ONG que se dedica a defender la protesta social, entonces estamos viendo pues, que la situación realmente está preocupante. Y pues sí, o sea, eh, nosotros también trabajamos con fuentes abiertas, entonces, eh, pasamos mucho de, del material con el que nosotros trabajamos, depende también de lo que graben otras personas y hemos visto hasta casos de censura en eso de hecho también Temblores sacó ayer, ayer creo, creo que fue ayer un video en el que se veía como una luz verde, estaban unos ciudadanos tratando de sacar un video y la policía estaba disparando una luz verde para no poder, ni siquiera para que no tuvieran la posibilidad de grabar entonces ahí estamos viendo pues muchas evidencias preocupantes de que la censura por parte de la policía como está diciendo Jonathan es, pues es grande y, y no está abarcando su trabajo entonces la experiencia ha sido pues, preocupante y, y si toca to yo creo que el tema de salud mental es algo que, que ojalá a partir de este paro empecemos a tomar más en cuenta para los periodistas y empezamos a empecemos a tener esa preparación yo creo que desde las instituciones desde que nos formamos como periodistas y seguir teniendo ese acompañamiento como parte base de los medios Sí, eso, ese caso del láser eh, sin duda merece un episodio solo o sea, ¿por qué eso es una afectación tan directa a la prensa? María Juliana No, pues yo quería también como seguir el hilo de, de esto de las, de las censuras y todo este, este ambiente de zozobra y de como de mucha especulación también, la Fundación sí. Carisma que, que trabaja estos temas eh, está también desbordada recibiendo pues, una cantidad de preguntas y, y, y de, de denuncias y aquí aprovecho para hacerle cuña a un, a un enlace de una especie de encuesta muy breve que se llena muy fácil para que llenemos como de información y podamos después analizar, porque en medio de la crisis pues es muy difícil como entender qué es lo que está pasando. Las plataformas eh, nos deben muchos reportes de transparencia para que nos expliquen cómo funcionan sus algoritmos, qué es lo que pasa cuando se, se enfrentan a estos contextos de altísima eh, agitación, por ejemplo, de un mismo hashtag, no como SOS Colombia, ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? Eso sería muy interesante que, no, que nos lo pudieran contar para tratar de entender esto, pero pues obviamente ya la risa de Sara lo dice todo, ¿no? Esto es como pedirle, pedirle peras al olmo, entonces pues de todas formas no nos vamos a cansar de decirlo, porque son plataformas en donde estamos eh, ejerciendo nuestros derechos también. Y entonces eh, es importante que podamos ayudar a, a organizaciones como Carisma que están haciendo este esta recogida de, de, de reportes, de qué es lo que pasa en Instagram, a nosotros, por ejemplo, en Twitter, que tenemos un Twitter, pero vergonzoso, o sea, es chiquitico, y nos pusieron por un favor, aviso... Por favor, sigan ya todos, ya, sigan dos, ya. Por favor, <ríe> <arroba nois> radio, <ríe> porque nos pusieron un aviso que decía precaución, esta, esta cuenta está esta restringida, y no tiene ningún sentido, porque pues primero por, por nuestro mismo alcance, pues me da, me da mucha risa que, que hayan hecho eso, pero, pero pues también lo que yo veo que nosotros habíamos puesto en estos últimos días pues eran obviamente eh, textos e información relacionada con lo que estaba pasando en Cali y el último tuit antes de recibir esta notificación era nuestro comunicado de prensa diciendo estas son las vulneraciones a la libertad de expresión que hemos notado, que hemos eh, percibido en el marco de la movilización en Cali y al día siguiente ya por whatsapp y por todos lados nuestros amigos diciendo qué pasa porque tienen este aviso ¿No? entonces eso lo que hace es aumentar por supuesto la, la desconfianza y, y aumentar una sensación que ya es generalizada de, de que las redes sociales no están haciendo algo de todo bien ¿no? entonces uno empieza a, a también a dudar de esto y ahí pues obviamente los medios alternativos tenemos una experiencia muy grande en tratar de buscar otros canales, de tener nuestros propios servidores para hacer nuestros streamings por otros lados, porque sabemos que no podemos confiar del todo en estas, en estas plataformas privativas. Entonces, ese ejercicio de también nosotros mismos de buscar otros canales, aunque a veces sean más complicados aunque a veces no tengan pues estas lógicas de like y no se no nos hagan sentir pues estas reacciones inmediatas que a las que nos hemos acostumbrado por el uso de redes pues igual son importantes y tenemos que mantener también una una infraestructura un poco más autónoma porque porque poner todo allí eh, empieza a pues a jugarnos en contra no entonces pues eso es lo que les quería contar de, de nuestra super cuenta de twitter eh, súper peligrosa. Súper peligrosa porque tenía una aviso de precaución. Yo siento que la discusión sobre esta sensación de censura de las redes sociales pues implica una discusión súper amplia también de um, transparencia de las plataformas, pero como acá todo está en el terreno de la especulación y creo que ninguno vamos a poder definir si, si fue un error de máquina, si el algoritmo nos odia, si el algoritmo... Eh, si el algoritmo ama a los K-popers, o sea, son cosas que tenemos que evaluar. Eh, quisiera hablar de otro tipo de transparencia que me parece súper eh, difícil a la hora de entender esto como agresiones a la prensa y es la transparencia de no llegar a la fuente oficial. Yo siento, y si desde la FLIP o bueno, también los que quieran, eh, ¿cómo se evalúa eso? Porque si la fuente oficial no da los reportes de cómo van las investigaciones de violencia policial, si la fuente oficial no responde, si la fuente oficial ataca, esto también obviamente ataca a la prensa. Eh, ¿Cómo es esa relación? Y no sé, yo sé que desde la FICE ha evaluado durante todo el año el acceso a fuente oficial como una fuente de censura. Eh, ¿Cómo lo vieron en estas semanas? Jonathan. Ese es otro de los grandes puntos en, en toda esta conversación. Y en términos generales, en lo que termina como, o sea, sigue lloviendo. Sobre lo mismo, y es la dificultad para hacer periodismo, ¿no? En términos más, más generales. Y tiene que ver con lo que estamos hablando de Internet, ¿no? Y no solamente como con infraestructura, sino el rol de las plataformas, que yo creo que ahí la conversación es, es más amplia y, y, y escapa a lo que está pasando acá en Colombia y es qué va a pasar con la regulación de las plataformas en, eh, de aquí en adelante, ¿no? Y eso va a ser, creo que, el, el gran tema de los próximos eh, meses. Eh, tenemos. Eh, agresiones que ya hemos hablado y que pues eh, Cristian también ahí dando un testimonio directo y, y que por supuesto todo eso como digo que va, va, van siendo más, eh, más circunstancias y más situaciones que generan miedo y que impiden y después el tercer gran bloque en el, en el muro es la dificultad para acceder a la información entonces un claro. periodista intenta preguntar a medicina legal eh, cuántos eh, cadáveres han recibido en X tiempo, o le pregunta a la Defensoría del Pueblo qué cifras tienen, o le pregunta al hospital y todos le van a decir lo mismo y es no le vamos a entregar la información, y esa información se puede tardar eh, 20 días o un mes, y eso hace que el periodista tenga pues, la información incompleta eh, y no la tenga y no pueda cumplir con ese papel de verificar y de poder aportar también como más eh, eh, más información. Y eso, lo, lo, lo más grave de eso, es que también coincide con una estrategia de posicionar la información institucional como la única vía de información. Eh, y eso es pues gravísimo, ¿no? Y eso claro. es, y eso es además lo hemos visto muy claramente en este, en este gobierno, cómo han querido posicionar esa estrategia de lo único que es creíble es la información institucional. Y han generado una super máquina poderosa de información institucional, slash propaganda eh, y autopromoción que va mezclando absolutamente todo y que hace que sea mucho más difícil eh, generar pues esta información periodística. ¿Mm? Eh, y creo que eso es, eh, creo que en, en medio de todo obviamente no está en el nivel más eh, violento y, y, y más preocupante como es la agresión física o como es que eliminen contenido, pero, pero eso es algo que va permeando digamos como de manera más silenciosa y va generando como más raíces que son muy difíciles de, de cambiar y en buena parte eso es también lo que vemos en muchos medios de comunicación, pues que se terminan limitando a una información institucional y a boletines de prensa porque pues tampoco hay mucho más eh, eh, que, sea, que esté al alcance, ¿sí? Si uno en un día tiene que publicar 20 noticias, pues no va a tener tampoco, o sea, tiene ahí que tener como como, como gran referente de la información institucional y pues eso hace mucho daño a la calidad de la información que recibe la gente. Te sí, quisiera recordar ese ejemplo de Juliana Ramírez, periodista Noticias 1, en la que ella lanza un video donde están eh, miembros de la Policía Nacional diciendo vamos a traer un periodista, o le trajimos un periodista, perdón si estoy citando mal la anécdota, pero pues ella decía como hey, yo también quiero ir, o sea, yo también quiero ir a hacer preguntas, eh, como, porque no es solo como, hay los vendidos, sino cómo se abren espacios para que la prensa pueda hablar y acceder a datos. Eh, Goldi, ¿cómo lo han vivido ustedes también? Pues siempre es como un panorama complicado, o sea, yo creo que en, en este momento nosotros nos estamos apoyando más de fuentes como temblores, con las que además de que en el medio tenemos una relación directa, contamos con el trabajo que ellos están haciendo, de hecho también... El propio Boroló se ha dedicado a, a verificar información, a ver los números de denuncias uh -huh. y hemos trabajado con esos datos, así como pues, el trabajo que hacemos en 070 con las fuentes abiertas, con la reconstrucción de hechos, sirve para contrastar con el poco acceso que a veces se tiene a fuentes oficiales, porque pues, una solicitud de información se puede quedar ahí muertas, nos podemos quedar esperando todo un año a que, a que nos contesten. Entonces yo creo que nos ha tocado ser un poquito más recursivos con, en ese sentido, que de cierta manera creo que sí enriquece nuestro periodismo como un medio independiente, pero es preocupante y sí, nos ha tocado como buscar otras formas. De hecho, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos no, no en relación al paro, pero con el conteo de feminicidios que nosotros hacemos, es eso, o sea, nosotros nos apoyamos de ONGs como, como CISMA eh, para hacer esos conteos, eh, vemos, a, va, vemos más allá de, digamos, cierta, cierta prensa regional para hacer conteos que tal vez no van de la mano con lo que están diciendo las fuentes oficiales, pero de ahí pues viene, viene parte del trabajo que, que hemos estado desarrollando, entonces... Yo creo que es un poquito como tratar de batallar y irle como en contracorriente contra a, a todo eso. Sí, eh, Cristian. Eh, pues digamos que se, se ha hablado mucho de la, de la, del, del derecho, pues de pronto que tiene la prensa para hacer su ejercicio, como bien aquí lo han dicho, es es derecho constitucional, está en el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, pues es un tema que cualquier ciudadano puede ejercer, pero pues está también el derecho a, a, al acceso a la información que también tiene la ciudadanía y eso, y eso es muy importante. Y nosotros supondríamos que las instituciones deben tener eso como prioridad, o sea, que nosotros no estamos haciendo ese ejercicio porque pues, nos guste, sino porque pues es el deber que se tiene, ¿no? De poder ir a la fuente, contrastar, contrastar lo que están diciendo, pero pues aquí es, el, es, es como la República, pues que Gabo describe en sus libros, ¿no? O sea el Defensor del Pueblo no es capaz de aceptar que se fue de vacaciones un fin de semana eh, y le están preguntando dónde estabas y le no, pues no sé. Si ese es el director de la Defensoría del Pueblo que debería estar monitoreando y lo estaba haciendo desde, no sé, una cabaña de descanso, no sabía cómo decirlo, pues ahí la misma institucionalidad está cometiendo un enorme error, porque que el Defensor del Pueblo tenga ese tipo de actitudes no quiere decir que la Defensoría del Pueblo como institución no sea importante y que como fuente no sea una fuente que se necesita para poder validar el ejercicio que están haciendo en este momento. Entonces, igual que lo que estaba diciendo, diciendo Gordi, o sea, confiamos en el ejercicio de los compañeros defensores de derechos humanos, que hemos estado bastante cercanos, defender la libertad, en fin, y con base a ese ejercicio, pues tomamos esa información, en ese marco, pues digámoslo así, de respetar los derechos que también tienen las personas a tener esa información veraz, pero son muchísimas las dificultades. Yo no sé si esto que hace el gobierno se puede categorizar como censura indirecta a través de propaganda oficial de parte de ellos, ¿cierto? Si se puede categorizar, pues porque se si hacen publicidad a sí mismos y si quieren ser la única fuente que, que supuestamente valide la información, pero parece más una fuente que invalide la información de los demás. O sea, no es una fuente el gobierno para afirmar qué es lo que está pasando, sino parece más una fuente para contradecir lo que los demás están diciendo. Y eso es algo completamente grave. ¿Por qué? porque es dinero público, es que la gran crisis que estamos viviendo en este momento es que el gobierno toma el dinero de lo público para lastimar un gran conjunto de derechos de la ciudadanía y si sigue atacando ese núcleo de problemas, esto va a terminar en una situación insostenible, sin decir es que ya no lo sea, claro, lo último que quiero decir es que, ojo, este tema de que los medios alternativos estén teniendo mayor capacidad de comunicación que los medios, por decir esa palabra, hegemónicos, ¿Será algo excepcional o será la nueva forma de comunicar? ¿Cierto? Porque, lo voy a decir así, yo no he vuelto a ver a Revista Semana y lo bendigo mucho, no volver a ver a Revista Semana el inicio, por ejemplo, de Instagram de la directa. O sea, ya es muy interesante que ya esos medios están por allá abajo y lo que está apareciendo ahorita son pues, los medios como ustedes, aparece la Flip, aparece, pues, digamos, estos reporteros gráficos en Cali que han estado supremamente pendientes. Ese hecho de que Residente estuvo en una transmisión en que más o menos 100.000 personas estuvieron conectadas, 1.5 millones de personas en menos de 10 minutos cuando termina. El lastimoso, el lastimoso hecho del, del familiar del alcalde de Cali que se transmitió, 93.000 personas vieron cómo se desangró ese joven, ¿cierto? Y eso lo, lo, lo grabó, por decirlo así, un ciudadano, ¿cierto? En el ejercicio de que los medios alternativos entrábamos a la transmisión y decíamos, vayan y vean este que es la única persona ahí, porque a nosotros nos escribe la gente, por ejemplo de defender la libertad, en que nos dicen, compañeros, no podemos seguir con ustedes. O sea, en Medellín nosotros pues, salimos conjuntamente, no prensa, derechos humanos y primeros auxilios, salimos como un grupo grande para defendernos entre nosotros y nosotros Pero llegan un punto en que los de derechos humanos nos han dicho, no, puede no tenemos garantías, y ellos se tienen que retirar, y nos dicen, si ustedes se quieren quedar como prensa, pues se quedan sin ese respaldo, y eso es un, eso es un, es un tema muy complicado, y en muchas ocasiones tenemos que retirarnos, Sí. Pero, pues, no lo hemos hecho, nos hemos quedado porque pues, nosotros nos retiraríamos si todos se retiraran, pero se quedaron los de primeros auxilios y nosotros no vamos a dejar a esa gente sola. Entonces, sí es muy preocupante, pero yo creo que esto no es la excepción, esperaría mucho que la comunicación más adelante tenga una apertura mucho más grande, que los, los alternativos aprendamos mucho más también a hacer nuestro ejercicio, pero me gustaría que no fuera la excepción, que de aquí en adelante existiera una paridad en ese ejercicio de lo que llamamos más bien independiente, llamar alternativo de pronto, sino pues alternativa, porque somos una alternativa a, con otra línea editorial, ¿no? Nosotros decimos, eh, un agente de las más disparó un objeto contundente y murió Dylan Cruz. Ahora Semana dice, Dylan Cruz se atravesó un proyectil, ¿cierto? Entonces, es bien interesante que existan varias fuentes para que se pueda contrastar, porque la comunicación en nuestro país a veces es mucho más violenta que la policía. ¿no? Sí, ¿no? y lo que sí se ha visto durante el 2020 al vernos bajo pues, varios mapeos es que sí aparecieron muchísimos medios nuevos eh, con la infraestructura, infraestructuras interesantes que hacen pues, como un trabajo muy serio y eso siempre es una muy buena noticia. Entonces, eh, María Juliana. Bueno, no, yo estaba eh, pensando varias cosas. Y, y pensaba en, esta, en esto que estaba diciendo ahorita, Cristian, sobre esta, esta estrategia de salir derechos humanos, brigadas de salud y, y, y prensa. Y de nuevo, como que recuerdo la experiencia nuestra y siento como, nosotros somos un colectivo que lleva 11 años haciendo radio en Cali. Y, y creo que desde el, tal vez el 2009 fue como la primera vez que hicimos un un cubrimiento de una manifestación de esa magnitud aunque hemos trabajado mucho con comunidades pero esto es totalmente distinto y en este año pues todo el ejercicio fue muy distinto y a pesar de que todos somos comunicadores de formación pues siento como que también hay una hay un, hay un volcarse a la emergencia ¿no? como que hay, hay, una, hay una cosa de que, que me ha parecido como muy... que, que de hecho pues aquí como, como pensando como, en, como entre colegas yo fui la única, como, fui una de las del colectivo que decía, pero nosotros somos periodistas, pero ¿por qué vamos a repartir los mercados también? ¿no? Como, ¿Qué vamos a hacer? Y todos como que hay que hacer de todo, ¿no? Y, y siento que esa, ese hay que hacer de todo pues, ha, nos ha puesto de alguna manera también en, en riesgo, pero también creo que han sido unas lecciones muy importantes las que, las que hemos aprendido y, y pues haber acompañado y haber sido ese... ese ese medio que está allí en la con la primera línea y saber muchas veces, ayer por ejemplo, que nos estaba esperando la mamá de Nicolás, que fue el, el chico que, que asesinaron el lunes y que lo vimos en directo, y que ella a través de, de nuestro Instagram, de nuestro medio, eh, diera una lección de fortaleza y de, de dignidad que... Que no, pues, que no tienen pues, precedentes, ¿no? que todo el mundo debería escuchar porque, porque siento que también lo que, lo que pasa con, con esta cantidad de información que hay es que está costándonos mucho trabajo escuchar ¿no? y escuchar lo que están diciendo las personas que están allí en la calle y, y pues uno pensaría que, que una madre que acaba de perder a su hijo asesinado a manos del Estado pues va a reaccionar de otra manera y, y es sorprendente como lo que ella nos, nos cuenta allí y también sentir que, que los chicos de la primera línea aquí en Cali están, estaban también contentos y, y también reconociendo que ese papel de la prensa independiente, de, la, de, las, de las comunicaciones alternativas, era como la única forma en la que ellos tenían para ser escuchados, porque pues no, no están llegando otros medios y, o, o si llegan pues llegan ya sabemos con un sesgo muy importante. Entonces tener esa, esa responsabilidad ha sido pues un aprendizaje muy importante para nosotros y, y pues creo que, que después de esto habrá mucho para, para seguir pensando en cuál es el papel de los medios alternativos, como decía. Cristian, y qué, qué cosas estamos sembrando también aquí, ¿no? Como una, una uh -huh. perspectiva crítica, una, un, una audiencia que, que, no, que, no, que ya no quiere ser más subestimada por los medios eh, grandes, ¿no? Que ya siente que, que, que sabe cosas que, que, no, que no va a seguir como tragando entero, ¿no? Y eso creo que, pues que me parece como una, una cosa muy valiosa de, de esta emergencia de medios alternativos y de un periodismo ciudadano que que se busca de distintas maneras estrategias para estar al aire y mantenerse. A mí lo de los influencers me ha parecido como de una astucia increíble, ¿no? Como de, de un, una, una cosa maravillosa de sentir que pues mi cuenta no me sigue nadie, pero si me conecto con fulano pues voy a estar más tiempo visible y eso creo que pues que es como de esas, esas cosas que vamos a tener que pensar con más tiempo después de sí. que pase la crisis. No y que también pues son los retos de los medios nuevos que aparecen como de aprender y de tener en cuenta checklists básicos de rigurosidad de chequeo de fuentes de verificación de datos de contrastación de las eh, pues de los hechos como que son cosas que también se van aprendiendo en el camino y creo que es muy interesante eh, una última pregunta ya para cerrar y quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en este live eh, y era pues como hay alguien que nos pregunta en el chat sobre qué hacemos también con estas personas, que, eh, qué consejos les podemos dar para aquellos que están empezando a transmitir y que están empezando a pensar que pues, realmente la comunicación alternativa, eh, independiente y popular, que me, me encanta todo ese nombre que tiene la directa. Eh, empieza pues, también a aplicar en lugares donde definitivamente no hay eh, o no se visibilizan los trabajos, como en el ejemplo de la persona que escribe en pie de cuesta. Cómo, cómo hacerlo así y con eso pues, cerramos. More. El típico de consejos para un joven periodista, <ríe> de cierre de panel. Jonathan. Pues el, el principal consejo es que lo, lo que estábamos diciendo, no necesitas una acreditación, no necesitas eh, tener como una, obviamente en términos de, de, de visibilidad, es mejor que tengas un chaleco o algo que diga prensa, pero no ninguna autoridad te puede pedir una especie de autorización o de papel que demuestre que eres periodista y, y pues que en ese sentido todos los ciudadanos también tienen la posibilidad de grabar con sus celulares las actuaciones de la policía, de las autoridades eh, y que existen también pues en eh, digamos como líneas de atención como hemos mencionado varias por supuesto en la Fundación para la Libertad de Prensa para reportar cuando se produzcan esos casos entonces y, y ahí más allá de, de este de esa primera recomendación como general y, y un poco más del, del marco legal. Lo segundo es que creo que sí es muy importante y lo hemos visto acá con los comentarios que hace cada uno, el, que ha hecho cada uno, es el, las redes, ¿no? Yo creo que hay que apoyarse también mucho como en las redes de periodistas ciudadanos, de otra gente que esté eh, haciendo algo similar en pie de cuesta, porque eso sin duda refuerza y fortalece el trabajo que puedas hacer y genera, y genera también como unos protocolos o una, una hoja de ruta que tú puedas tener o que la persona pueda tener con, con, el, con, con el colectivo, con la red que, con la que pueda trabajar. Sí. Eh, Cristian. Eh, pues nada, es, yo, yo, yo, yo por ejemplo estoy formando en filosofía, o sea, yo sido como... He tenido formación humanista y, pues, no, claramente no, no, no, no soy periodista. Admiro mucho a mis compañeros en de la directa que son periodistas. Eh, y, pues, ha sido todo un reto desde el activismo, pues, aprender todo ese ejercicio para poder hacerlo de la manera correcta. Esto lo digo desde mi experiencia, para que las personas que nos están viendo y que nos van a ver entiendan que es un derecho constitucional. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Nuestras escarapelas, está la parte de la, parte de la información básica. Y en la parte de atrás colocamos el artículo 20 de la Constitución Nacional y el artículo número 21 del Código Nacional de Policía, ¿no? El artículo 20 que coloca el derecho pues, a informar, a informarse y el artículo número 21 del Código Nacional de Policía que coloca pues, que no se puede restringir y que cualquier ciudadano puede grabar. Los chicos y chicas que están en la calle pueden hacer algo similar porque pues resulta acontece que los policías en Colombia son ahora constitucionalistas, ¿no? Entonces llegan a uno a inventarle un nuevo artículo de la Constitución o llegan a reinterpretar los decretos porque el gobernador por ejemplo, acá en Antioquia eh, hizo un toque de queda supuestamente para el COVID, porque es otra cosa terrible, pero realmente era para el tema de la protesta. Pero en el numeral número 8 eh, decía que la prensa podía claramente hacer su ejercicio, ¿cierto? Entonces comienzan a decir que el toque de queda, en fin. Entonces, pues, por eso colocamos esto acá para, para los miembros oficiales que ahora ya son también abogados, pues puedan leer a y recordar cuál es la norma y entiendan cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo segundo es que sí si tienes la posibilidad de articularte un medio de comunicación, eso, eso también puede ser una opción. O sea, siempre pensamos en, en iniciar de cero. Eso es bastante difícil y sobre todo por las pocas oportunidades que hay en un país como el nuestro, incluso para los periodistas de profesión. Entonces, si tienes la posibilidad de articularte algún medio en tu ciudad, en tu municipio o en las redes con algún otro, escríbele, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros y nosotras. Hoy hemos hecho cinco Facebook Live en Instagram desde Oslo, Noruega, desde Salamanca, desde Buenos Aires, desde nos olvidan otras dos ciudades también, en, en Toronto, Canadá también, y son ciudadanos como tal que nos escriben con tiempito y nos dicen, oye, vamos a salir en vivo en tal lugar. Entonces nosotros entramos ahí en la transmisión y él comienza a contarnos de eh, lo que está pasando ahí y esa es una manera también de articularse. Si ya les toca fundar un medio, miren, entran a la página de la flip allá tienen un manual de muchas, muchas, muchas, muchas utilidades sobre muchos temas autoprotección, cómo hacer registro, en fin, nosotros los hemos leído, los hemos utilizado un montón, entonces son herramientas supremamente valiosas. Y lo último que les quiero decir, que considero que lo más importante, si eres joven y quieres salir a la calle, reflexiona cuáles son las razones por las cuales quieres salir a la calle a registrar. Sí. Porque nosotros cuando hacemos registro de los actos de violencia, no es porque queramos likes, nada de eso, es porque queremos que los ciudadanos tengan un registro gráfico en el debido caso de que quieran denunciar ese hecho violento no porque queremos mostrar la violencia ni nada, porque eso es lo que menos queremos tienes que tener eso muy claro antes de salir a hacer comunicación alternativa e independiente, porque el corazón de la movilización es la marcha pacífica artística, porque a la alegría colombiana nadie debería pegarle un tiro y eso es lo que nos enfocamos nosotros en la directa grabar esos dos elementos fundamentales uno no nos gusta, pero es la realidad, y el otro es el por qué la gente sale a la calle, la gente sale en la calle a no recibir un tiro ni apelarse con el smart. La gente sale a la calle a colocar carteles y apoyo. Y eso es algo fundamental que debemos analizar éticamente antes de salir a las calles a tomar registro. Hay gente que hace una labor supremamente valiosa y los quiero un montón, los admiro porque se arriesgan mucho, pero solo muestran la violencia. Y si seguimos mostrando la violencia, la única data que va a llegar al exterior va a ser esa. Y esa no es la realidad de lo que está pasando en Colombia. En este momento hay un estallido social muy bello supremamente hermoso, supremamente valioso, que va a tocar analizar después, tiene una parte de dolor, pero es importante que como medios alternativos registremos también eso porque nosotros no somos un medio grande o masivo o hegemónico que queremos infundar miedo, todo lo contrario, lo que queremos es que la gente pueda reflexionar sobre lo que está pasando en este país para que la... Bueno, cierro con esto, la violencia no debe ser una herramienta política para nadie, eso debería sacarse completamente... De todas las herramientas que se tienen que hacer para cambiar nuestro país. Era solamente eso. Muy buenos tips. Eh, María Juliana. Pues yo, yo creo que mi, mi tip principal es ap apelen a la colectividad, apelen a no estar solos, hagan parche, júntense con gente que viene de, otros, de, otro, de otras disciplinas, pero también de otros barrios, de otras, de otras zonas de la ciudad de otras ciudades, ¿no? nosotros estamos muy conmovidos por la cantidad de, de mensajes que hemos recibido de gente que nos ha ido conectando con muchas ciudades, con muchas radios, las radios libres tienen una tradición muy grande en España, en Argentina, FM, la tribu nos mandó un mensaje y, y honestamente en medio de tanto, de tanto dolor y de tanto caos, esos mensajes también lo llenan a uno de fuerza para seguir haciendo este ejercicio. Entonces pues yo creo que mi, mi recomendación porque ya dijeron unas muy buenas también es colectivícense, hagan, hagan esto con más gente porque también las consecuencias de salir solo y de registrar solo y de procesar esto de manera individual pues son muy altas, ya sabemos lo que, lo que nos estaba diciendo Goldie sobre las, las afectaciones pues a, a, a nuestra parte más emocional y, y a nuestra salud mental pues son muy altas, entonces Hagan esto con más gente, porque es un ejercicio que requiere de mucha fuerza colectiva. Sí. Y Gold. Sí, yo quería como darles unos tips para estar en terreno. Yo creo que lo más importante cuando vayan a salir es identificar las zonas, saber dónde se pueden resguardar y no ir solos, como ya hemos dicho. También si van a grabar o registrar, digan muy claro en el video la fecha, la hora y el lugar exacto de los hechos, fecha, sí. hora y lugar. Eh, también les recomiendo ahí seguir las redes de Boroló porque hemos estado dando este tipo de información. También he visto personas que se escriben en el brazo su cédula y su nombre par, por si llegan a ser detenidos, que ojalá no pase, pero eso es otra recomendación. Y eh, salir preparados y so, ante todo cuidar la vida. También les quería comentar que en Boroló hay una clase que tenemos sobre el registro de videos que después... Esos videos se pueden enviar a medios pues como 070, en el que estamos haciendo recolección de fuentes abiertas. Entonces, pues que sepan que esos videos no se tienen que necesariamente quedar en las redes y ser olvidados, o que no vayan a, pues a, a tener un impacto más que ser, ser vistos, que por supuesto es importante, pero que también lleguen a, a ser documentados, a ser parte de bases de datos, de de pues, mapas que se están armando, no solo aquí, pero en, en fundaciones como Forensic. Entonces, eso yo creo que todos son, son datos importantes y pues conocer la zona, no salir solos. Y también yo creo que algo que, que, como dije antes, no es intuitivo, pero porque uno está ahí con el afán de querer registrar, es saber también cuándo hay que dar un paso hacia atrás y saber que no. Y, eh, también identificar otras zonas, tal vez uno no tiene que estar en el centro. Eh, muchas veces lo que hacen mis colegas es encontrar puntos estratégicos donde pueden estar grabando, que no sean puntualmente en el centro de la manifestación, sino mantenerse hacia los lados si sí, salen con, con el objetivo de registrar. Entonces yo creo que pues todo eso eh, puede funcionar. Y, y sí, yo creo que también conocer otros recursos eh, tener el, eso es importante, tener un directorio de, de números y de, de pues de, de, perdón, de redes a las que uno puede contactar inmediatamente si llegan a presenciar un acto de violencia o llegan a ser víctimas, entonces todo eso son cosas que uno tiene que tener a la mano y salir con el celular cargado, que yo creo que es algo que también a veces se nos olvida, pero es importante y nos ha pasado también a nosotros, entonces todo, todo eso pues ojalá les, les sirva y y que sepan que entre medios también nos queremos apoyar, con los ciudadanos nos queremos apoyar, y todo eso que estén registrando nos sirve. Sí, y yo solo diría, consuman todos los medios que puedan. O sea, no se queden con una sola visión de las historias, porque esto está pasando desde múltiples perspectivas, entonces como periodistas también evalúen contextos amplios. Eh, nos quedamos con... O sea, pudimos evaluar que estamos en un momento donde hay agresiones, robos, obstrucciones, eh, detenciones ilegales, acciones arbitrarias en redes sociales, daños a infraestructura, hostigamientos, como hablamos, negación de acceso a la información, amenazas, eh, estigmatización, porque no nos dan la fuente, pero si hablamos de otra fuente nos estigmatizan. Tantas maneras de atacar la prensa y lo importante es que como ciudadanos, al menos tengamos el criterio de saber que todo esto atraviesa el trabajo periodístico y creo que ese es como el llamado final también a la formación de criterio de los usuarios y a todos los que les interesa pues este tema apenas comienza Entonces van a me imagino que habrán muchísimas conversaciones más. Muchas gracias María Juliana, muchas gracias Cristian, muchas, muchas gracias Goldie y como siempre muchas gracias Jonathan también por el trabajo que están adelantando en la Flip pidiéndole el desacato al presidente presidente. Eh, Ahí sí, por favor, que lean, entonces, repliquen, de esa, sí. Sí. repliquen esa, esa denuncia que saca la AFLIF que le piden a la Corte Suprema de Carrera del Desacato. Y a todos los que invitamos, invitamos a que también vamos a hacer un programa, un en vivo, para que lo hagamos de manera conjunta, hacerlo con transmisión cruzada, o sea que sale en vivo por todas las plataformas eh, y redes sociales de ustedes y de nosotros. Entonces, uh -huh. Es una invitación que le hacemos directamente en la directa, de la redundancia, a, a todos los colectivos que están en este momento aquí participando y quienes están viendo. Listo. Listo. Y esto queda guardado en el Facebook Live de Boroló, esta plataforma que busca entender la, la protestas social. Gracias por invitarnos. Eh, pues yo soy Sara Trejos. Por favor, escuchen Presento Podcast si les gusta este tema de los medios y la movilización social. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.